insistentemente por a Javier nosotros entendemos que Tucumán tiene un camino, tiene una salida y esa salida son las ideas de la libertad así que sintiéndome enormemente comprometido con este proyecto y consustanciado con estas ideas es que vamos a sacar sin lograr no dudas a esta provincia adelante provincia que está gobernada hace 25 años por el peronismo y todos son testigos del abandono y de la desidia que presenta nuestra provincia. La verdad es que me siento halagado, me siento reconfortado por la presencia de Javier, con quien me une una linda amistad y este apoyo que viene a brindarnos para nosotros es importantísimo y es el envión que necesitamos para llegar a la gobernación de nuestra provincia. Con ustedes, el futuro presidente de la Nación. gracias a todos los que están presentes muchas gracias querido Ricardo siempre es un placer para mí venir a Tucumán y compartir tiempo contigo, con tu familia con la gente que trabaja contigo para mí es siempre un placer enorme me siento en casa eh, aparte siendo la cuna de Alberti ¿no? eh, básicamente lo que yo quiero contarles marco general de lo que es nuestra visión es contar que estamos frente a lo que se denomina un cambio de época está acoplando me parece a ver ahí, algo ahí mejor los, los años de músico no fueron en vano <risa> básicamente es contarle la idea de, del cambio de época la realidad es que Argentina cuando abrazó las ideas de Alberti la Constitución del 53 puesta en marcha en 1860 con la, la adhesión de Buenos Aires Argentina de ser un país de bárbaro en 35 años se convirtió en la primera potencia mundial es decir que nosotros ya hemos logrado ser potencia mundial y lo hemos hecho de la mano de las ideas de la libertad en ese sentido después Argentina comenzó paulatinamente a abrazar la idea de lo que yo denomino el modelo de la casta el modelo de la casta se fundamenta en una frase que dice donde hay una necesidad nace no un derecho porque el problema es que las necesidades son infinitas y los derechos hay que pagarlos y como los recursos son finitos Aparece una inconsistencia entre lo que son las necesidades y lo que son los recursos. Si yo les dijera que eso es un problema que no tiene solución, creo que ameritaría que mi papá, el escocés, Adam Smith, se levantara de la tumba y me llenara el traste de, de patadas. Eh, porque claramente sí existe solución, es... La propiedad privada, el sistema de precios, la economía de libre mercado, que es lo que nos brinda la mejor solución frente a ese problema de necesidades infinitas y recursos escasos. Sin embargo, eso no es lo que le gusta al político casta. Al político casta le gusta la garra del Estado, la nefasta redistribución del ingreso, que siempre en el medio, como decía Bastiat, están las porosas manos de los políticos y siempre se les cae algo en el medio, para el lado propio, no, no para el lado de otro, ¿no? Y en ese sentido, ustedes lo que tienen es que, primero, que la idea de la justicia social es súper injusta porque implica un trato desigual frente a la ley que está precedido, además, por un robo. Es robarle a alguien para dárselo a otro eso implica también un trato de seguridad por lo tanto es una aberración, conceptualmente pero al mismo tiempo la contracara de eso no, porque están hablando por teléfono mientras que estoy disponiendo eh, no debería haber ocurrido pero bueno, es una falta de respeto entonces, frente a esa situación eso se manifiesta como desequilibrio fiscal Ese desequilibrio fiscal se puede financiar de tres maneras La primera que suele utilizar el político casta es la deuda Básicamente la deuda es profundamente inmoral porque la deuda son impuestos futuros y básicamente los impuestos futuros Quiere decir que la fiesta de las generaciones presentes o se estamos cargando a los que no votan, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que todavía no nació. Y aún así, Argentina, a pesar de esa inmoralidad, se ha convertido en un desfolteador serial, que de hecho es el máximo desfolteador de la historia moderna.